Grajales Spa Descubre la armonía de tu cuerpo Grajales Spa Te ofrece experiencias enriquecedoras para tu alma y tu mente Armonizando tu ser y brindando complementos para el espíritu Grajales Spa Ofrece un amplio número de tratamientos especializados Dedicados a brindar tranquilidad y confort Tratamientos de reducción Posoperatorios Depilación láser definitiva Tratamiento de tonificación y levantamiento de glúteos. Limpieza facial. Plasma rico en plaquetas. Grahalis Spa. Descubre la armonía de tu cuerpo.